Legenda Este es el aeropuerto Indira Gandhi. Aquí se vale de todo. Y bueno, el aeropuerto bien. Ahora que se ve bastante bien. Está sí. Hay un área ahí para descansar. ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. Ah, sí, es correcto. Este es el.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 Let's go. Son tres y media de la mañana, y chequense la gente que hay, uh -huh. hay que buscar nuestro nombre. Número 4 dice toda esta área del aeropuerto terminal eh, la terminal 3 de llegadas internacionales mm, es como un camino especial para llegar al aeropuerto, hay mucha seguridad también eh, seguimos reportando desde Nueva Delhi, nuestras primeras impresiones o sea, el, hotel, el aeropuerto muy bien el, el clima está bien rico para las 4, o sea, 4 de está bastante fresco y, hay, y había mucha gente este, afuera del aeropuerto esperando a sus familiares entonces ahora mucho, mucho movimiento no sé si lleno pero mucho movimiento bueno seguimos reportando desde la India ya llegamos al hotel nuestro primer hotel en Delhi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 tus maletas pasan por, por un detector, por escáner y aparte me pasaron este a un cuartito porque sonaba algo y entonces me pasaron el detector a mí. Ya veo, así que es como más personal. Pero bueno, ya estamos aquí en el hotel. Mañana nos vamos al eh, centro. Sin, en cuanto bueno entregamos la habitación, Les pedimos una hora más a la una. Y se vieron amables, eh, nos dijeron que entonces, sí que no había que problema. Sí. Eh, y entregando la habitación, nos vamos.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 Estamos saliendo del hotel Ibis y ya pedimos nuestro Uber y ya debe estar por aquí afuera nuestro Uber. Sí, es. Estamos en un Uber aquí en Nueva Delhi y son las 12 del día, vamos a ir a hacer nuestras primeras visitas, bueno, este, aquí nuestras primeras impresiones de la ciudad, eh, hay mucho tráfico, esperemos no llegar tan tarde para la atracción de Minarete eh, y bueno, sí, sí hay mucha gente, muchos carros, bueno, de ahí vamos, todo bien aquí el nuevo de vale. Sí, la verdad es que esto del Uber está requete bien, llegaron por nosotros y a donde nos van a llevar es más o menos un trayecto de 30 minutos, 25 minutos, 30 minutos y más o menos al tipo de cambio de hoy octubre 2015 75 pesos más o menos nos acaba de dejar el Uber en ese puestito de ahí compramos un juguito que se ve muy rico. Pero ojo, ojo, ojo, ojo. Pagué con un billete de a mil y me dan mi cambio. este Y se estaban haciendo rosca con 500. Entonces rápido hice cuentas. Es la primera vez que pagamos. Pues, me vieron mi cara de juat Y pues luego, luego como que se quisieron marchar con el cambio. Pero me puse a contar, me regresé. Y sí, efectivamente se les había olvidado de darme el billete de 500. ¿Qué equivalen? que equivalen 500 pesos, son entre 4, todo se divide entre 4, ya a grandes pesos? rasgos, 120 pesos, bienvenidos a Kutub Minar. El minarete es el alminar más alto del mundo, de ladrillos más alto del mundo Y bueno, les vamos a explicar un poco El Qutab minar, eh, como les comenté Es un, el alminar de ladrillos más alto del mundo Y también es un ejemplo del arte islámico Es el monumento islámico más antiguo de Delhi eh, Está situado en el complejo de Qut eh, tiene una altura total de 72.5 metros. Eh, su diámetro es la base de 14.3 metros, mientras que en su punto más alto es de 2.7 metros. Y es considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Este es un monumento mundial... Eh, por favor ayúdenos a preservar este monumento y mantener limpio y complejo marisol lleva un día y ya sabe churrito. yo sé leer indie. ¿Cómo como es lo que dice ahí lo que les leyó, lo que les leyó marisol ay Bueno, resulta que acá nuestro amigo, hola, este, ese que acabamos de saludar, se ofreció a sacarnos fotos y nos tomaba un buen de fotos. Nos dijo que si nos tomaba fotos. Nosotros eh, pues inocentemente dijimos, ir bueno, ese quiere ir está aquí también. Y nos dijo aquí. Tengo como 10 fotos, todo un estudio y fotográfico. Y nos decía dónde nos debíamos poner. Nos dirigió y todo. Nos dirigió y al final nos pidió su propina pero así todo así de un tip un tip y yo pensé que quería que él nos que, que que si nos daba tips le digo no ya Marisol leyó el Wikipedia pues ya no necesito tips entonces este pues dijo que un tip un tip yo sí. pensé de, de veras que pensé que quería un tip que si nos daba más tips no, sabía. no ya después dije ah, propina ok. nos pidió propina por tomarnos las fotos Primera y última vez en la India que nos dejamos sacar fotos por alguien. Y nosotros, a nosotros nos tomaron fotos y no cobramos. <risa> Oye, sí, hay que decir tip. Bueno, dato curioso aquí en Cota Final. Go Go. Va <risa> a. Come, come. ¿Vamos? ¿Vamos? de ¿Vamos? A ver, Como nos gusta la aventura, estamos tomando un rickshaw aquí en Nueva Delhi que nos va a llevar a... ¡Ah! <ríe> un carro que viene en sentido contrario. <ríe> aquí los carros van a, este, del otro lado, a diferencia de México, y el volante eh, aquí sí está bien, en el rickshaw, pero en, en los carros está del otro lado, al modo inglés. Pero bueno, aquí no hay ley. ¿Vamos allá? No, no sé. No. templo. Eh, y bueno, nos cobraron 100 rupias, esperemos que por 100 rupias, si sí nos lleve a nuestro destino, que es... Chattoport. Chackport. Oh, esperemos y este, sobrevivir y que podamos enseñarles estos videos. <risa> El clima estaba bastante bien, ni frío ni calor, este, y un poquito de aire. Estaba muy rico. Creo que nos metimos por un atajo. Estamos llegando al Chantal Puro. llegamos a Aber dann... que es un complejo de templos en, al sur de Nueva Delhi eh, Ahorita es, apenas estamos llegando y ese es el primero que visitamos y pues es de la religión hinduista y veneran así a, a diferentes dioses eh, Bueno, una de las curiosidades es de que... Bueno, no te cobran, ¿Eh? para este no te cobran nada Nos tuvimos que quitar los zapatos y andamos aquí por todos lados sin zapatos eh, uno no está acostumbrado por uno. y vean cómo termina el templo y ya entramos, van a verlo en el video esta es la parte de afuera eh, me llamó mucho la atención bueno, la, la sástica, este, el signo que utilizaron los nazis pero no sabemos, bueno, más bien si nació de, de aquí y también la estrella de David hay como una estrella de David en la puerta del templo vamos a ir allá si ven se alcanza a ver este este este es un dios gigante vamos este a ir a verlo es parte de este complejo si sí, es que está formado por muchas zonas y está dividido en varios sectores perdón estoy dormida pero Todavía traemos el jet lag. Todavía traemos el jet lag. Eh, pero bueno, vamos a caminar y les vamos a enseñar más videos. Bye. Maris la tratan como artista de cine. Ponte para la foto. Ok, foto. Thank you. a eh. Uno que se queja nada más te nada más cuidado Maris. vamos ¿Eh? otra sección de Chatampur eh, y bueno aquí hay un dios hindú nos está dando la bienvenida uh -huh. está gigantesco no sé si alcanza a ver bueno con respecto a mí la altura que tiene están del mismo tamaño está bien grande y está bastante curioso digo para nosotros tiene la cara como de chango y mira, este... Atrás. Hemos visto otros que tenían una cola Como de hecho también ¿Eso también tiene cola? ¿Eso es tu cola o es tu? No, no, es porque cola creo que, Porque también tiene su cola Y, y bueno, para pasar ahí Tenemos que quitar los zapatos ah, puedes lavar aquí los pies aquí. Y esa es la otra parte Donde estábamos hace rato Todo esto es parte del mismo Complejo A ese vamos a, dar, a terminar de dar la vuelta a este complejo de templos Lo curioso de este complejo de templos es de que hoy nos tocó vacío pero pensamos que cuando vienen aquí a la oración o esté a algún evento, vean si se llena porque estas son las zapateras uh -huh. Bueno, todo esto es para dejar tus zapatos. Porque no puedes pasar con zapatos. Entonces sí, sí se ha de llenar bastante. Y en hindi y en inglés. Pues nos despedimos de este complejo de templos de Es El templo de allá. En ese edificio es el más importante, por así decirlo, porque es donde está la tumba de su santo. Eh, y ahí está, este puedes pasar y todo. Entonces es como que el máximo templo y la gente viene aquí a per periodinsión. Ahorita está totalmente vacío, pero bueno, está bien para poderlo visitar tranquilamente. Eh, saludos y seguimos reportando desde Nueva Delhi, Bye. en un rickshaw, es la aventura es una aventura eh, porque son muy salvajes al manejar pero estamos llegando bastante rápido de un lado al otro donde queríamos ir vamos al hotel sí, estamos maletas, aprovechando tiempos pero bastante rápido La comparación del Uber que tomamos hace ratito esta es se va moviendo rápido. por todos lados es, son muy intrépidos estos conductores pues la verdad tiene una ventaja moverte en que escándalo Moverte en rickshaw tiene una muy buena ventaja. Te mueves muy rápido, puedes pasar cientos de tráfico. Este es nuestro método en el rickshaw. Yes, yes, good. Hasta el tráfico y ya estamos en nuestro Uber. Uy, estoy durmiendo. Maris, y es no rule follow. No rule follow. No rule follow. No rule follow. No siguen las reglas. Ah. No rules. No, no rules. No rules. Eh, eh, todo mundo se mete. Todo se mete. No siguen las reglas. No dice. No red light. De, this red light jumping. This red ah, light okay. uh, open. This exact this uh, over speed. Yes. See, I see it. <laughs> this is is little traffic. Es just poquito. Ah, little traffic. Little traffic. Ah, little. <laughs> okay, ya estamos en nuestro Uber. Estamos en nuestro segundo Uber. Eh, íbamos del aeropuerto, del hotel y de aeropuerto. Over, a la vieja deli. Fly délica. over this bike. Fly over this bike. This bike right. no allowed No permite? Mm. No rule follow. No. no rule for cars, no rules for bikes. No rules for not nothing. No hay reglas. Uh, uh, one, this whole, one okay. Yes. okay. Thank, Thank you. you. preguntas se puede contestar sí, y todo? Todo, todo. Muy bien, Uber sí, nos ha portado muy bien. Nos ofreció sí, el, el, el aire pura, acondicionado, ahí, nos ofreció ahí, la música Todo, todo muy bien Vamos para el centro Vamos a la vieja vamos deli A, Chandi, a Chandi, nuestro hotel donde vamos a estar En el mero corazón sí, de la vieja deli Va a estar bastante intenso Pero bueno ya, estamos preparados Ok, cambie afuera Okay. Sí Japón ¿De stars? de ¡Five stars! ¡Five stars! Uh, ¡Five stars! Okay. Yeah. ¡Five stars, guaranteed! Abhi, Avi, I am Ayuadi. What? Yes. Engine trip. One minute. Thoda. Signal network yeah. problem. One yeah. This is better. Yeah, yeah, yeah. Oh, thank ah. you. Yeah, me too. My tip, my tip, my tip. Yes. Okay. So tip. ¿Qué quieres tip? Yes. Tip. No, dile que le vas <laughs> a street. Five five stars. Ah my tip de ah uh, my tip, Dice you want que my quiere tip? Un No tip. You are mind you mind you mind Dice que quiere un tip Un tip <laughs> You you mind you mind Yo quiere mind. un tip Un tip que... no, no You mind You mind Tip, tip? Oh. No, no, no. no, no, no, no, no. Uber? Uber no recibe tips. Uber tips. No, no, no, no. No, no, no. Ok, no, thanks. Su tip, su tip. A ver, ¿qué le vas a dar un tip? Vamos a darle un tip. Yes. y okay. okay. Okay, ahora yeah. mm. <laughs> una agüita ya estamos en nuestro hotel, el City Star. Nos tocó la 302. Bienvenidos a nuestro hotel. Hotel Room here in de City Star. Bueno, esta es nuestra habitación. En eh, este hotelito que ya está en el centro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 La cápsula de nuestra habitación en Nueva Delhi y seguimos reportándoles. Sí, es una vergüenza estar comiendo McDonald's aquí en la india Pero, Pero no. no hemos tenido nada desde ayer y ya es la noche este, de día Y para experimentar si está. Bien. ¿Y con la panza vacía? O... Si ¿Sí algo con especias o algo, entonces nos venimos eso. algo. Venimos aquí a McDonald's, algo curioso. No hay hamburguesas de carne de res, porque No existen aquí. Existe aquí. sagrada. Entonces, no pollo. O pollo. Una, digo, cosas raras ahí, este, o vegetarianas. Uh -huh. Es una cosa curiosa. No hay de res. Tenemos una pollo con sus papitas y su refresco. Nos costó todos los paquetes de los dos en 537. dividen divide entre cuatro. Y eso es lo que nos costó. En peso no de. Se llamaba Spicy Chicken. Ahora lo entiendo. Eso porque, Pensamos que era como Spicy de Estados Unidos. ¿Los pero los no. Unidos. No, sí está bien picosita. Pero bien rica. Está muy buena, pero está muy picosa. Tiene como sus saborcitos a especias de por acá. O sea, está, sus condimentos están ricos. El pollo está crujiente y bien picosa. Es lo que nos sorprendió, que sí está picosa. Yes. Buenas noches. Son las 7 de la noche, aquí en la vieja Beli. Y ya fuimos a dar una vuelta alrededor de, del barrio.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 y se ve bastante bien y aunque hay mucho ruido, pero el lugar está bonito Y decoraron, hicieron me echaron ganas me echaron ganas en la decoración y tenemos con vista al caos eso no la Saludos desde Delhi Ah, como decía Maris Bueno, vamos a terminar la cápsula dando el tour En el restaurante Ese es el restaurante Mañana vamos a venir a desayunar aquí sí. fuente, adelante. grande